Hola a todos, soy el padre Jaime Jaramillo Gómez, director espiritual de la etapa que se le conoce curso introductorio que pertenece al seminario diocesano de León. Esta etapa se ubica en la montaña de Cristo Rey, una casa muy bella y muy bonita. Estamos dentro de esta Semana Santa acompañando a Cristo nuestro Señor y sobre todo preparándonos para celebrar lo más hermoso de nuestra fe, que es celebrar el Triduo Pascual, el Jueves, Viernes, Sábado y Domingo Santos. Es el Misterio Pascual que se nos invita sobre todo a celebrarlo con mucha fe, con mucho amor, acompañando a Cristo nuestro Señor. Acompañemos a Cristo en esta Semana Santa con todo nuestro amor y todo nuestro corazón. Hoy es Martes Santo y los Martes Santos en la mayoría de las parroquias se ha sobre todo celebrado eucaristías, misas en favor de los enfermos, pero también se les administra el sacramento de la unción de los enfermos. Contemplamos esta imagen de Cristo Rey abierto sus brazos y con la unción de los enfermos es ungirlos y sobre todo sanar, salvar, liberar al enfermo de su sufrimiento y su dolor. Cristo que se acerca al enfermo para liberarlo. Contemplar a Cristo crucificado nos lleva a contemplar el rostro de tantas personas que sufren, sobre todo los enfermos. Y precisamente sobre la enfermedad quisiera hablar en este momento. La enfermedad nos hace que experimentemos que somos frágiles, que somos débiles, que somos personas limitadas, pero también nos hace que experimentemos la necesidad del hermano, la necesidad de otra persona que nos acompañe, personas que consuelen al enfermo, que estén con él, que lo alivien, que le, que le digan palabras de aliento. La Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de Job, nos da una respuesta a todos los enfermos, a tantas personas que sufren. El Señor le dice a Job en un momento de sufrimiento y do de dolor que él está experimentando, le dice a Dios que el sufrimiento no es porque Dios sea indiferente, ni tampoco, ni tampoco el sufrimiento es un castigo o que ha sido abandonado por Dios. Ya en el Evangelio, Cristo, el Señor a través de Cristo, nos da una respuesta contundente ante el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se solidariza con el sufrimiento y con el dolor. Cristo padece en su, en su carne, padece en su cuerpo el dolor, el sufrimiento. Él mismo lo experimenta. No es un Dios que sea ajeno al sufrimiento de nosotros, sino es un Dios que nos comprende porque Él mismo lo padeció en la cruz. Encomendémonos a nuestro Señor. Y pidamos a Él que fortalezca el dolor y el sufrimiento de tantas personas que están sufriendo en estos momentos a causa del COVID-19 y de tantas otras enfermedades. Contemplar el rostro de los enfermos nos lleva también a contemplar rostros que sufren. Enfermos excluidos, enfermos abandonados, enfermos solos, incluso enfermos ancianos. Muchas personas han sido sensibles a estos rostros sufrientes que nos remiten a Cristo crucificado. Y esas personas son ahora médicos, enfermeras, personas voluntarias, incluso sacerdotes, religiosos y religiosas que han sabido ver en estos rostros el rostro de Cristo. Personas que se acercan a, a estos rostros para consolarlos, para darles palabras de aliento. Aquí quisiera mencionar una palabra importante, la cercanía. La cercanía es un bálsamo, es un bálsamo suavísimo para un enfermo. Ustedes ni siquiera se imaginan cuánto bien le hacemos a un enfermo cuando nos acercamos a él, cuando le decimos palabras de aliento, cuando lo visitamos. Un enfermo se siente confortado. Por eso muchas gracias a todo el personal médico, a, ta, a tantos sacerdotes, tantas personas voluntarias que están ahí con estos rostros sufrientes. Quiero terminar esta reflexión diciendo, Jesús nos ha dejado un mandamiento, y ese mandamiento es el amor, y este amor se concretiza visitando y estando cerca del enfermo. Termino diciendo, una sociedad será más humana, cuando se preocupe por las personas más vulnerables y frágiles. Los invito a todos a unirnos en oración por nuestros hermanos enfermos y también por todas las personas que sufren, encomendándolos a nuestra Madre, la Virgencita del Seminario, con la siguiente oración. Madre mía, permanece a la cabecera de los enfermos, de todos los que en este momento han perdido el conocimiento y van a morir de los que han comenzado ahora su agonía, de los que han ab abandonado toda esperanza de curación, de los que gritan y lloran de dolor, de los que no pueden curarse por falta de medios y tienen que estar inmóviles, de los que tendrían que acostarse y la necesidad los obliga a trabajar, de los que buscan vanamente en la cama una postura menos dolorosa, de los que pasan noches interminables sin poder dormir, de aquellos a los que atormenta el pensamiento de una familia en la miseria, de los que tienen que renunciar a sus más queridos proyectos para el futuro, y sobre todo, de los que no creen en una vida mejor, de los que se rebelan y maldicen a Dios, de los que ignoran que Cristo sufrió como ellos. Madre mía, apiádate de ellos. Les doy la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén.